Estoy esperando que me llames Una ráfaga de suspiros Te pienso aquí conmigo conmigo, Perdido entre tus ojos y respiro De tu aliento que me marca El inicio y el final Estoy esperando tú, estoy esperándote Desesperado en mi cama que me haces falta Es sin ti no puedo vivir, no, no puedo ni puedo respirar La ausencia que me mata cuando tú no estás Vivamos la mejor historia de amor El calor de tus abrazos me quita el dolor El aroma de tu cuello me deja con el don El flow que me cargo fuego en tu cintura Alumbra mis caminos con el brillo de tus ojos colorados Cuando a veces fumamos y el tiempo se atrasa, se envasa para por cada momento estoy esperando tu recuerdo extinguido que se lo lleva el viento estaremos juntos hasta que tengamos nietos te amo no miedo. eres mi lady lo siento cuando a veces te hago enojar no es mi intención mi deseo le pido a la estrella fugaz cariño estoy esperando que me llames una ráfaga de suspiros te pienso aquí conmigo conmigo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 Te amo, te amo por ti, daré lo que fuera, todo el tiempo pienso en ti, en tus abrazos, pero en cada paso que damos, dejas huella en mi corazón, es el don del arte cuando me tocan tus manos, me apasionan tus besos, tus caricias me encantan, tus labios me fascinan, me sentía perdida y por ti encontré el camino, caminemos juntos hasta el fin del mundo, porque solo tuya soy, a ti pertenece mi mente mi y cada que hacemos el amor el tiempo pasa lento Quiero estar contigo para siempre Me hace falta cuando a mi lado no estás Me siento que me ahogo en mi soledad Me hace falta para respirar Ese brillo en tu mirada que me encanta No quiero que nunca se apague Amo los momentos cuando estamos juntos Cuando me miras y me dices te amo